Uy, let's go. Pero es decir que a mi parecer está muy guapo. ¿Por qué? Porque mola mogollón, que básicamente tú estés jugando al puto Pokémon y el Pokémon está al lado tuyo, ¿no? Farmeando a las peñas. Y que cuando hay un shiny, ya me entendéis, ¿no? Se para y lo deja un toque de vida. Eso es la polla, tío. Dice tú la policía la que lía, ¿sabes? A ver. ¡Soy una cabra cabrona! ¡Pum! ¿Qué quieres pegarte conmigo? A ver, ya, me deja atrapar una vez, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Ah! Déjame, déjame, no, no, no, no, no, no me llevas a la cárcel. ¡No! Estoy en la. ¡Me llevo a la cárcel, gente! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué? ¿De.? No, oh, te voy a partir el coche, ¿eh? ¡Sácame de aquí! ¿Por qué? ¡Sácame de aquí! ¿Quieres hacer.? ¿Por qué me tiras eso? ¿Por qué no me dejas salir, gente? Me he quedado bugueado. Ah, llévame a casa. Soy una cabra. No tengo familia. Me... Bro, bro, bro, y yo, el policía lleva a un man Gente, ¿Eh? sabe lo que le voy a hacer, ¿no? Fui, fui, fui, fui Fui, Mano ¡Oh! <risa> ¿Por qué tendrá animaciones tan divertidas, tío? Y si le di a la Q, ya Hostia, la piscina Rescatando a la criatura O sea, ¿cómo te rescato, hermano? Es que es de verdad, tío, cabezazo yo es que es de verdad, tío ¿Eh? Nada, o sea, de loco Dámela, la voy a pegar un lamentazo con la E que flipa. Dámela ¿Me la puedo llevar? ¿Puedo chuparla? Vale, sí, <risa> me la llevo Va a poder salir por aquí, gente Libera a Willy ¡Ah, por aquí no es! Exagerado, o sea, ellos que misiones tan random Me encanta. o sea me la llevo, tío Me la llevo, bro Está echando agua Que flipas, ¿eh? Escucha su madre Tenemos un... Sí, esa es tu eh, favorita O sea, ¿qué? ¿Tu pizza favorita de café? ¡Eh, Willy! ¡Liberala, Willy! Eh, misión completada, ¿no? Increíble, tío O sea, guapísimo Esos son como las sandías japonesas, ¿no? Increíble Qué fumadas ¿sabes? No creo, creo que la hemos salvado, ¿no? Rochi está a salvo en el cielo de las ballenas cuadradas. Tenemos que buscar, sea el rinoceronte. Mañana tengo eh, Pokémon escarlata. Sí, le vas a poder dar de, de, de Durisco eh, al Pokémon Escarlata. Ahí está aquí. ¡Ah! ¡Pobrecita! Está muy chulo lo que estaba hablando con Akali Sensei y habrá personas, obviamente, que los editen, y habrá personas porque pues, lo jueguen porque les gustan los Pokémon y. O sea, habrá siempre gente hater, ¿no? Obviamente. La meto en a Rochi. Bien, el eh, Rochi. Let's go. ¿Y dónde la debo dejar? O sea, 300 y pico metros allá, ¿no? Del tirón Pobre Rod, sí, yo va a, va a volar Que flipa, gente La cabra voladora Ahora ahora van Y, la, y yo A que mato a Rods si Antes de que llegue Increíble Yu, qué! te acabo de traer Un rinoceronte compadre, compare que, que más fuerte Que una puta cabra Hay en el mundo, ¿eh? La cabra Master of the universe Buen mamá huevo Increíble El tercer salto Va a ser ¡Oh! Lo siento Te puse un poco mal Dulce eh, cautiverio ¡Oh! Cabra cabreador cabreada. ¿Cómo? Es un rinoceronte O algo Ah, por aquí arriba, coño Estoy empanado Podré subir Sí, no Quizás Guau, puedo volar ¿Qué, qué? Sin sincronizar eh, Tiene tiene su lore Creo que es el checkpoint En plan, rollo En el, el, el Elder Ring Estarían los eh, dolmenes Para explorar todo el mapa Pues creo que es eso y ahora me dará las misiones de aquí, supongo ¿Eh? ¿Habrá el Lincoln? Una, una hamburguesa ¡Wow! La hamburguesa esa tiene buena pinta A pesar de estar en un juego, ¿eh? Phil Diesel allí Vale, y esto... ¡Hostia! ¿Qué? ¡Ah! ¿Me dejará subir de nivel ahora? ¡Qué guapo! Tío, me mola que vaya volando con las alas Tío, son las boyas, ¿eh? No es coña Puta cabra de demoledora. Recibir recompensa, pero ya Eh, eh, eh Vamos, vamos a darle, ¿no? O sea... A la otra torre, digo Vale, guapísimo Que habrá de... Y yo, es que eso tiene que ser como un santu Santuarium eh, de cabras, tío ¿Eh? Se le va la pinza al juego C, portátil Coge el cable y ponerlo básicamente allí Con el cable de tu... De tu padre, ¿sabes? Que utiliza en el, en el salón, seguramente en su cuarto el sitio que, que tengáis, qué guapo, esto es una referencia a los Simpsons, tío Ah, una torre de cabra esto Guau, wow, increíble Y qué gracioso se monte, o sabe puntazo es un perrete Sí, es el maldito perro, tío, o sabes la polla Ese, per, ese perrete es eh, la caña Muy meme, 100% meme Pero eh, me estoy eh, acercando Nada, seguramente sea eso, campeón, lobo Ahora que lo has dicho, eh, te, tiene, tiene sentido Rollo, muchísimo sentido eh, Obviamente eh, tu internet no va a tirar como para poder llegar a descargar el juego eh, Sí, es eso o sea, actualizarlo, mejor dicho, perdón. O sea, pasa. Si fuese descargar de una, eh, sería diferente, ¿no? Cabra truco completamente, un poquito de juji, ¿no? <risa> Está guapo el juego, eh, María. Has venido por el World Simulator, en serio. Está mola muchísimo, la verdad. Me, me flipo una puta guardar por... la Twitch. Pero es muy divertido, obviamente. Tendrá millones de horas y lo más guapo de todo es el rollo custom que tiene el juego. Mirad cómo me subo, gente. <risa> Está curioso, ¿eh? Pues bueno, salió. Salió aproximadamente hace de, de, tres semanas. Tres semanas. Perdón, dos semanas, dos semanas ahora. No, no tiene tiempo. ¿Cómo voy a subir ahí, tío? ¿Eh? Increíble oh. Me voy a poner a la cabra, ya veréis por qué Es que la cabra tiene este handicap, puedes saltarle Es un tiburón, sí, un tiburón martillo Harte caso, madre O sea, es muy divertido, obviamente. a ver, tiene una Tiene una cantidad De glitches increíbles, no te voy a mentir Oh What, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Qué? Nani oh. Uf. ¿Qué cojones? ¡No me tienes! Vale, vale, qué debo hacer? ¿Recoger el sedal? ¿Pero cómo? ¿Cómo coño recojo el sedal? Entiendo que quedándome aquí Gente, ¿qué va a salir de ahí? Es un, eh, ese chiste es muy bueno eh, Para cuando juegas aún STP, ERP, porque es una respuesta que no se espera y siempre provoca ¿Será que sería? Hombre, a ver, normal, campeón Es muy troll pick Estás viendo eso, gente? Gente, se viene, se viene la cabra truco Seguro que hay algo guapo ahí, no quiero ir muy rápido Cabra truco, volador Gremio de canallas, ¿sabes? Uf, que se hace peque, tío Un faro, guapísimo A los faros de Alejandría, eh, campeón tras como la cabra eh, no muere, eh. Ni de coña, claro. Eso me parece muy gracioso que no muera nunca la cabra, ¿eh? La cañísima, la verdad. ¡Ay! ¡La cagué, güey! ¡No me jodas! ¿Puedo subir? Creo que sí puedo subir, increíble. Esta semana, literalmente, me flipan las misiones. ¡Hermano! ¡Alumina! ¡En vez de metálica! Increíble, hermano. Yo tengo que estar ahí. Rollo, déjenme. No le voy a pegar ni nada, ¿eh? Aquí, gente, miren, me con metálica está destroy in the city, in the city, in the city tonight. Esperame, soy la cabra. Ciudad... Quien drogó a la cabra, gente. ¿Quién drogó a la cabra, que de drogas ¡Gente, gente. Uh Yo ¡Oh! metálica, ¿sabes? Puntazo, una alusión, lo dicho, me encanta el juego que tiene alusiones por todos lados. O sea, que tengo una alusión metálica, me parece como, como la polla ya, ¿sabes? De por sí empezar y seguir también con el Evil West Castilla de Arena. LOL, LOL, LOL, LOL, lol! El Evil West me ha parecido la polla, la verdad. O sea, jugar de increíble. Papá, aprovecha el bug, o sea, literalmente ¿eh? Aprovechando el bug, yo iba así O sea, es que era una locura, iba pegando zancas Que flipa, pero era malo para mi parda O sea, hace eso me reventaba, sube de rango Me acabo de meter en el primer mapa de Counter Strike Increíble, hermano No, no, el juego es la polla, se acabó No, no, no, no hay que tu tía. antes me, O sea, el, en el bonus de la, de la sala nuevo vento, o tío Me metió en el Doom, compadre, me metió en el puto Doom Y ahora me metió en el primer mapa del Counter Strike si no habéis jugado el primer Counter Strike, eh, aquí lo tenéis, es este, este, el primer mapa que salió, literalmente Antes de que fuese el Counter Strike Global Offensive, era este mapa Para mí lo, la peor prueba es la resistencia de brazo. tienes que aguantar en posición de eh, dominada, en una barra Eso no lo hacía nosotros, creo que por la precariedad de no tener una barra ni mucho menos a Kali 6. Eso sí que no lo he hecho en mi vida, eh, para que me evalúe un profesor o profesora de educación física A nosotros nos pone 5 eh, test de lanzamiento de balón medicinal, eso eh, un coñazo, eh eh, o sea, en serio Corriendo abdominales eh, en 30 segundos Y exacto salto horizontal ¿El Duk era? Hostia, pues lo confundió entonces eh, Pues pensé que era el puto El punto contra el strike eh, te, lo, te lo juro, eh, Juanjo Gracias por la corrección Entonces sí, sí, era el Dudo, Claro, sí, sí Era un juego totalmente diferente Que parecía como un que nunca Sí, sí, sí El Nacho jugaba esto O sea, literalmente Tenía instalado esta vaina, tío Sí que lo es